Presidente, señorías. Bueno, igual como no está es cerrado así, pues es más flexible del tiempo. ¿No? Cinco minutos, señoría. Bueno, vale. Bueno, llegué eh, al día netan y eh, ahora he colegiado el eh, día también pesado. comenta todo, trata todo, financiación, asunto. Ah, esta guía es es de hoy y nois es para que estábete a lo ortu tal de popular en la uncha. Esta eh. va a adana. Esta hoy vais sube que sube querer a Eta eh, gasto públicoan, eskuntza eh, herida okiuna, jetxira bat emanda. O sea, horrekin iuztuk, denok do, de a dos godela. Baitere, jakin badakiguere, gasto públicoa, erkide guztietan es de la, la berriña. Batxuk, en eh, vez de batxutea, maña mono, a un día godao ta eta obe, obe eh, Yo no quiero transmitir, porque igual me confundo, no quiero transmitir que a las señorías del PP no les interese la educación. No. Simplemente, manifestar que sus prioridades, al menos en momentos de crisis, no ha sido la educación porque está demostrado que los mayores recortes han venido en esta materia. Recuerden que mientras entre 2010 y 2012 se redujo el gasto de educación un 3% de media en la Unión Europea, en España se recortó un 12%. Y al representante del Partido Popular que ha hablado le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Es verdad o no es verdad que en el programa de estabilidad remitido a Bruselas se contempla que España gaste el equivalente al 3,7 del PIB? ¿Es verdad o no es verdad? Voy aclarando. Señorías, sabemos que una de las conclusiones de la ponencia del Pacto Social-Educativo será revisar la financiación, incrementarla, y lo sabemos. Porque, además de ser insuficiente para responder a los retos que tiene la educación del siglo XXI, existen comunidades eh, autónomas que vienen reivindicando desde hace tiempo más financiación, así como competencias, semestría de becas, ayudas al estudio. Así que eso está claro. Y yo pregunto, creo que todas, todos, queremos construir un país que a nadie margine, que exista una política real de igualdad de oportunidades un país en el que se ayude a quemar lo necesita y queremos hacerlo de la mejor forma posible, trabajando conjuntamente con todas las comunidades autónomas y priorizando los presupuestos en aquellas áreas que tengan más necesidad. Los grupos políticos de esta Cámara estamos inmersos en un proceso de llegar a acuerdos para un pacto social educativo, y mientras dure este proceso, que imaginamos largo, entendemos que es necesario llegar a, llegar a acuerdos. Yo me imagino el pacto educativo como una gran casa, un gran edificio, pero que ese gran edificio tiene muchas habitaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Construimos el pacto educativo, sale una ley y a partir de entonces empezamos a hablar de financiación, de becas, de no sé cuántas historias. No. No, en este caminar conjunto, es lo que decía anteriormente, vamos a intentar llegar a acuerdos y hoy se nos presenta el tema de la financiación, vamos a intentar pues, mejorar cuál es la situación actual. Que creo que todos, todos, todos deseamos, incluso ustedes coinciden que habría que subir. Vamos a hacer ese intento de subir el 5% que se plantea, aunque nosotros planteamos el 6%. Creo que no podemos, no debemos esperar a que la cada edificio es el pacto como dijo este hecho. Debemos intentar, con cada iniciativa, dar pasos adelante. Este es un momento, a nuestro juicio, para alcanzar acuerdos. Es un momento para demostrar que nos interesa el país y, también, hasta qué punto estamos todos y todas dispuestos a ceder. A nosotros nos gustaría que ganáramos todos. Por ello, hay que trabajar con honradez y con transparencia y sin trampas. Sin esperar al mañana, porque los problemas los estamos viviendo hoy. Seneca, el gran cordobés, decía, no hay vientos favorables para quien no sabe dónde quiere ir. Pregunto. Saber, creo que todos sabemos por dónde sopla el viento, pero sabemos a dónde queremos ir. Y en ese barco, en ese velero, cabemos todos. Muchas gracias. Gracias, senadora Arrieta.